Sí, contable no sé, ¿Eh? señores las cosa siguen eh, sigue no, siguen picante siguen picantes las cosas realizan protesta contra Camacho en el estadio Quisquilla. René pues, que por primera vez en la vida que yo veo a los aguiluchos y a los liceístas juntos boceando Sí, ah, mira. sí, una hazaña Una hazaña eso, ¿eh? Una hazaña, sí, sí, sí, porque fue, aplaudieron muchas personas En el partido de las Águilas Ibaeñas y, y los Tigres del Licey Un grupo de ciudadanos Repudió la detención De Máximo Eladio Romero Marcial Quien Quien el pasado domingo Fue llevado hasta un destacamento En Cristo Rey Por vociferar ladrón a Radamés Camacho Actual presidente de la Cámara De Diputados todos a una sola voz desde el estadio Quisqueya y portando camisetas con la palabra ladrón, estuvieron cantando a coro. Ladrón, ladrón. Tenemos un video ladrón? ahí. ¿Ladrón? ¿Cómo ¿Tiene que que cantar, entre eso no? de la multitud. Tiene que cantar. No, que hoy. yo no, can yo ah, no mira canto. Ahí, mira, mira ahí el video. Ahí está el video. Vamos a escucharlo. tienen audio. All Él, él dijo en una rueda de prensa. Yo no pude verla, fue lo que pude escuchar, que él no tuvo nada que ver con el apresamiento del joven y, el domingo pasado. Y Lidón lo demintió. ¿Y? Lidón lo demintió. Ah, Lidón también habló. Sí, Lidón le dijo, o sea, él dijo como que fue la seguridad del Play que hizo eso, pero Lice y Lidón le dijo que no, que ello no, no fue ninguna ¿Y seguridad. Y han habido diferentes personas que han escrito diciéndole hasta, hasta del mal que va a morir o diciéndole ciertas cosas y diciéndole su nombre completo con cédula y dirección para que él supuestamente vaya y le aprese. Lo que sí es que esto... No, sí. ya Camacho va a cancelar su suscripción. ¿Tú? Su suscripción de sí. el Play. Sí, si ahí no vuelve para el Play. Yo creo que ahí lo va a tener que ver por, por, por, el, por la televisión. Bien. Entonces, como es los lo, lo, lo, lo, lo fanáticos de... De, de, de las águilas y la, ladrón, de, de ladrón, dice, ladrón. Es primera, primera vez. vez que se unen. Primera vez. Sí, primera vez que se unen. Es primera vez que se unen para pa, negociar si el ladrón, ladrón a, a Camacho. Ladrón, ladrón, ladrón Mucha ladrón. gente quiere que lo, que, que lo lleven preso si quieren. <ríe> Dímelo Néstor, estos aplausos. Thank <laughs> you.